Os damos la bienvenida a la Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III. Estamos en el edificio Carmen Martín Laite, el 18 del campus de Getafe. Dentro podrás buscar en el catálogo libros especializados, novelas, teatro, poesía, películas y series de televisión, o reservarlos desde la página web si no están disponibles. Estos materiales, que son para llevarte a casa, Deberás ir a buscarlos tú mismo fijándote en la asignatura y en el mostrador te gestionarán los préstamos y devoluciones. También podrás coger prestados para tu estancia en la biblioteca objetos como cascos, cargadores, regletas, cámaras de fotos o trípodes. Para los ordenadores portátiles usarás directamente el armario de autopréstamo. Además, el personal de la biblioteca te ayudará en todas las dudas que tengas. Recuerda que siempre deberás traer un carnet que te identifique o la aplicación del móvil y tener claro tu mía y contraseña. La planta de arriba es para el estudio individual y la de abajo es para el estudio en grupo. Pero si lo prefieres, podrás reservar desde la página web de la biblioteca las salas de estudio para poder hablar, equipadas con enchufes, pizarras e incluso pantallas a las que puedes conectar tu ordenador a través de un cable HDMI que te prestarán en el mostrador. También, Podrás reservar las salas de visionado en el mostrador para ver grandes obras audiovisuales en pantalla grande y podrás acceder a la sala de idiomas si deseas aprender otras lenguas como el inglés o el francés y a la sala de informática que cuenta con los programas que necesitarás usar en clase. Por último, no olvides estar atento a los seminarios y clubs de la biblioteca donde debatirás sobre música, cine, literatura y otras materias.